La Red MATE trabaja por los derechos de las personas con discapacidad, posibilitando accesibilidad, protagonismo y trabajo en red. Su objetivo es promover la autonomía y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, produciendo materiales accesibles, formación en accesibilidad y empoderamiento. Sumate a participar. Red MATE, 10 años. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba.